Este poema con todo mi corazón Madre, este día quiero recordarte a ti Recordar que eres una persona única Inigualable, imparable La razón de mi existencia eres tú levántate, no te quedes sentada, vamos todos a celebrar este día especial. Porque me diste la vida y me entregas tu amor, tú moldeas mi corazón y tus consejos me hacen mejor. Porque el corazón de una madre es escuela, un niño, la vida no viene con un manual de instrucciones, pero viene con algo mejor, una madre como tú. Pero quiero que sepas, lindas, las más lindas palabras... Podrán igualar todo lo que representas para mí y todo mi amor para ti. Hoy y siempre deseo que seas muy feliz, madrecita. Que Diosito te bendiga siempre y tu corazón no deje de brillar. Felicidad de la madre para ti y todas las madrecitas del mundo.